El rico y el pobre. La persona que quiere progresar gana mil y vive con 800. Sus ingresos aumentan a 1200, pero él sigue viviendo con 800. Luego sube a 1500, pero él sigue viviendo con 800. Más adelante su ingreso sube a 1700, pero él sigue viviendo con 800. Luego aumenta a 2000, pero él sigue viviendo con 800. El excedente lo va juntando hace capital y lo empieza a invertir ha aumentado el ingreso pero él sigue viviendo con 800 le dicen tacaño le dicen miserable le dicen duro le dicen devoto de la virgen del puño pero él no hace caso porque tiene un objetivo claro salir adelante esa es la persona que quiere avanzar convierte el excedente en capital para hacer negocio en cambio la historia del pobre es al revés, el pobre gana mil, todos se los come, le aumenta a mil él también aumenta sus gastos a mil doscientos, y en muchos casos es peor, el pobre gasta más de lo que gana, que si salir a comer unas carnitas, que si comprar una camisa bonita que vio en oferta, que si el perfume, que si comprar las zapatillas, que si aprovechar la oferta para comprar ese pantalón, y así, cosa por cosa, y ahí se mantiene pobre, trabajando para pagar sus cositas. Para salir adelante se requiere voluntad, fortaleza mental y fortaleza de carácter. En la sala de su casa cualquiera puede tener un televisor de más de 60 pulgadas, pero no cualquiera puede tener independencia financiera. Hace falta cerebro, esfuerzo, capacidad para usar el dinero con inteligencia no importa si los demás se burlan si dicen que eres tacaño si hablan a tus espaldas deja que los demás vivan en sus pequeñeces tú sigue adelante la mentalidad del rico es primero construyo el negocio y luego ese negocio me dará los lujos en cambio el pobre es al revés el pobre dice vive la vida date tus gustitos Quizá mañana te mueres y no vas a disfrutar nada. El pobre no se proyecta, no planifica, cree que siempre va a tener fuerzas físicas para trabajar, pero luego conforme avanzan los años se da cuenta que ya no puede trabajar como antes, que la economía ha cambiado, que el dinero vale menos, que lo que antes comprabas con un dólar, hoy lo compras con cinco dólares, porque existe algo llamado inflación. La persona con mentalidad de pobreza tarda en darse cuenta que el mundo ya cambió. Por eso, si te has propuesto salir adelante, no te detengas de escuchar a los que te critican. Llegará el día en que tus negocios pagarán tus lujos y no los tendrás que pagar siendo esclavo financiero de los bancos. Mantente en la línea, porque como dicen las escrituras, pobre es el que trabaja con mano negligente, mas la mano de los diligentes enriquece.